Bueno, me mandaron una notificación, yo estaba trabajando y cuando llegué vi, digo, ¿esto qué será? Me metí en mi la y vi que estaba eh, como presidenta de la mesa electoral y no. A ver, me han hecho una PCR, dado negativo. Si no, no estaría aquí, y si sí, tengo los guantes, tengo medidas de seguridad, espero que todo vaya bien. La verdad es que tengo dos compañeros fenomenales, nos lo estamos pasando bien de momento, y somos positivos. O sea, no positivos del COVID, ¿eh? positivos de actitud. Como han dicho la televisión, las personas de riesgo tenemos que venir a primera hora, y bueno, yo he pensado que a primera hora hay menos gente y hay menos, puede haber menos contagios, más que nada por protección. Por todo el problema que hay, por no haber tanta comunicación de, de personal, hemos venido a esta por eso hora. siempre no venido a primera hora. Siempre, sí. siempre solíamos venir, más al mediodía así, pero este sí. año, pues sí. en transportaciones, sí. ha sido por eso. Bueno, En Viladecán se han constituido la totalidad de las mesas, el 100% de, de todas las mesas, sin ningún problema, y por tanto ya tenemos en marcha todo el proceso de votación. Yo espero que sea una jornada tranquila, se han dispuesto todas las medidas de seguridad posibles y además hay que destacar que hemos ampliado el número de colegios en espacios más grandes, en espacios mayores también, para votar con más comodidad y con más seguridad, como decía antes. Por tanto, son unas condiciones que, que favorecen la participación y sobre todo agradecer también a todas las personas que componen las mesas, que les ha tocado estar en la jornada de hoy haciendo este, este ejercicio electoral, agradecerles su dedicación el día de hoy que van a dedicar a, a, a las elecciones y también eh, creo que hay que animar a todos los ciudadanos y ciudadanos de Vila de a que vengan a ejercer su, su derecho porque las condiciones garantizan totalmente la seguridad de, de los espacios.